me toca exponer a mí, y soy Ascendente Leo, eh, ella ella no es Ascendente Leo, así que nada. Yo, yo soy Virgo Ascendente en Capricornio, todo lo preparo muy, muy, muy bien. Cuidado Leo que te como, Leo no puede conmigo, estoy entrenada, tengo uno en casa, Bien. Corre la melena, le decís vos. Bueno, a mí me toca hacer, eh, dentro de las casas de fuego, me toca hacer la casa 5, eh, que en realidad le tocaba a la Nix como dice antes, pero el ANIC hace rato que no se conecta, él se había comprometido en ese momento y después ya no... No me apagues la cámara, luego la... Apaga el micrófono nada más. Usted, <ríe> no importa, como vos quieras. Eh... iba a ir un momento al servicio. Por... Vaya, vaya nomás, va. se lo merece. Eh... Ahora tiene el micrófono apagado, no la escucha. Ay. Ay, sí. Que no lo dejo aquí, aunque no esté, ves la silla vacía un momentito. Sí, sí, sí, no hay problema. Como vos quieras. Eh... Les decía que yo trabajé con palabras claves. Yo no, eh, no hice todo esto que eh, hicieron ustedes de buscar eh, esas frases así completas a mí me encantaría poderles contagiar esto de trabajar con con eh, palabras claves porque eh, Ustedes, trabajando con palabras claves, eh, todo se les facilita. ¿sí? Eh, se les va a facilitar inclusive para memorizar, eh, para poder tener una idea. Entonces, yo voy a hablar de la luna en casa 5. En todos los signos. Entonces, lo primero que tengo que saber es qué, qué representa la casa 5. Porque la casa 5 es el escenario. ¿Sí? Donde va a estar esa luna. Entonces, yo digo la casa 5 representa la creatividad y la autoexpresión. Después yo me noté un montón de otras cosas que se las voy a leer, tal cual las anoté. Es la casa de Leo, donde uno desea brillar, sentirse especial y único, y donde conectamos con nuestro niño interior. Es la casa 5, es también la casa del niño, del niño interior. Es la casa de la diversión, por eso es la casa de la creatividad es la casa de los hijos, es la casa de los amantes, ¿sí? Habla de los amores sin compromiso, del tipo de persona que atraemos y cómo la enamoramos, de cómo nos comportamos en el filtreo y de cómo son nuestros noviazgos. Todo eso se ve en la casa 5. Lo que nos divierte y nos gusta, nuestros hobbies, nuestros juegos, la creatividad... Cómo buscamos impresionar. Eh, cómo logramos que nos... O cómo hacemos que los demás nos valoren. Eh, todo. Toda la casa 5 es en pos del Del reconocimiento que es lo que nos hace sentirnos especiales. Representa también a los hijos como creación, proyección o extensión de nosotros mismos y nuestra relación con ellos y con los niños en general. Estaba controlando a ver que se escuchara bien. Eso es lo que significa la casa 5. El escenario donde la luna va a tener que actuar. Mientras que la luna en casa 5, o sea, en la luna arriba de ese escenario, ¿sí? A mí me gusta eh, explicar esto como no. Usted, eh, bueno, ahí en YouTube estaba conectada, no sé si seguirá conectada Martita Marín, que sabe mucho de, de baile, porque ella es bailarina. Eh, y no es lo mismo un escenario para un ballet que un escenario para una obra de teatro. No es igual. Entonces, eh, no es lo mismo este actor o actriz, ¿sí? la luna, así que actriz, eh, en, en el escenario de la casa 2 que en el escenario de la casa 5, o en el escenario de la casa 1, como decía Lola. Entonces, la luna en casa 5, cuando la luna se sitúa en la casa de la creatividad, el romance y los hijos, ven que ya empleé tres eh, palabras claves, ¿sí? que antes las había desarrollado y ahora empleé tres palabras claves. La luna en la casa 5, cuando la luna se sitúa en la casa de la creatividad, el romance y los hijos se sentirán autor. realizados a través del ejercicio, el amor, las actividades diarias y la descendencia. Yo digo que la luna son los sentimientos. La palabra clave por excelencia de la luna es el sentir. Por eso, recién Lola hablaba de... La casa 1 y la luna en Pisces es empática por naturaleza, o sea, tiene ese poder de empatía como ninguna otra luna. Y a veces le afecta tanto la realidad que necesita desconectarse de toda realidad ¿Sí? e irse, como dijo ella, encima de Neptuno y que Neptuno la lleve a las profundidades del mar, a las profundidades de lo desconocido. ¿Sí? Eh, y ahí vivir, perdón, una vida de fantasía. Pero es porque si no, es su manera de autoprotegerse. ¿Sí? Luna en Pisces, estoy hablando. Eh, retomo la casa 5. Entonces yo digo, si esta casa 5 que representa al niño interior, que representa la creatividad, que representa el, eh, el, los hijos, eh, el romance, estuviera en Aries, en el signo de Aries, y esta luna que representa cómo siento estuviera en el signo de Aries sí, y yo sé por palabras claves que las personas que nacen con luna en Aries son independientes impulsivas, espontáneas y apasionadas yo voy a saber yo ya puedo deducir que una luna en casa 5 en Aries va a ser una persona de muchos amores. De muchos romances. Porque es apasionada del amor. Siente el amor. Siente el romance. Pero aparte también... Eh, su niño interior es impulsivo. Entonces le gusta jugar. Le gusta divertirse. ¿Sí? Es luna en Aries en casa 5. ¿sí? Entonces... ¿Cómo verá a su mamá? Eh, porque esta es, eh, esto yo hago especial hincapié porque tendemos a equivocarnos ahí en esa parte de decir la madre de, como decía Lola recién, no, no es la madre. Es como él o ella ve esta persona que nació con Luna en Aries en casa 5, ¿cómo ve a su mamá? ¿Sí? ¿Cómo siente a su mamá? Entonces, esta Luna en casa 5 en Aries, ¿sí? Va a sentir a la mamá como. Eh, como un amigo divertido, un, una. una mamá. Que, que le despierta el jugar, el sacar al niño interior, ¿sí? Y en el caso de un hombre va a tener un, un gran complejo de Edipo porque está en la casa del romance, o sea, y la luna en Aries es el aventurero, entonces va a vivir enamorado de su mamá, ¿sí? Eso le puede ocasionar problemas. Todo esto lo estoy agregando, ¿eh? no lo tengo anotado. yo ¿sí? Quisiera que vean lo que yo anoté, que además es lo que yo le subí a la caja de descripción. ¿sí? Luna en Aries es, es eso que estoy señalando ahí. Es ese renglón. Todo esto, todo lo demás, yo ya em empiezo a ser parte de mi creatividad. ¿sí? Entonces... Está muy bien que en un principio ustedes lean todas esas frases, pero también que las empiecen a desglosar a través de palabras claves para que ustedes después, cuando tengan una carta natal, eh, así en vivo, se lo puedan ir explicando de esa manera a la persona. ¿Sí? Entonces, todo lo demás ya empieza a ser parte de... Mi, mi creatividad, qué tan creativo soy, yo no soy muy creativo, ¿eh? Eh, yo tengo además un, un problema de, bueno, no sé llamarlo problema, pero eh, no soy bueno con las palabras, no tengo un, eh, un poder grande de poder formar eh, eh, eh, palabras eh, bonitas como para escribir un libro por ejemplo ¿Sí? bien eh, entonces yo les decía ahí les hablé de cómo es eh, en lo personal una luna en casa 5 en Aries ¿sí? cómo se comporta es un niño juguetón o niña juguetona eh, eh, bastante irresponsable, por otro lado, no es, eh, el, eh, no está simbolizando la responsabilidad justamente, porque vive eh, jugando y eh, eh, nunca para mal, no tiene malicia, ¿sí? eh, Uno puede, a uno lo puede desesperar, pero no. Eh, pero no tiene malicia ninguna porque es un niño es, o una niña jugando ¿sí? es como que el, el niño interior está siempre a flor de piel ¿y cómo ve a la mamá? primero con un gran, gran complejo de Edipo si es una niña seguramente la admira mucho a la mamá eh, la ve como una ídola y, eh, y la mamá de alguna manera le incentiva a lo aventurero. Bueno, ahora yo voy a Tauro y digo Luna en Tauro en casa 5. ¿Sí? Las palabras claves que yo tengo acá es la Luna en Tauro afectuosas, posesivas, comprometidas, estables y fieles. A mí esto, eh, yo digo, sería la pareja ideal, una persona con Luna en Tauro en Casa 5 para cualquier persona que quiera una estabilidad sentimental. ¿Sí? De esas personas que... Eh, están 10 años de novio, se casan, tienen 40 años de casado y siguen eh, como el primer día apasionados, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad eh, esta luna en, en un signo de, de tierra, en la casa 5, ¿sí?, lo que hacen es que sean siempre fogosos. ¿sí? Yo acá quiero hacer una, una pequeña salvedad para que vean la importancia que tiene eh, y tener bien claro signo fijo, eh, cardinal o mutable. ¿sí? En realidad, cardinal, fijo o mutable. La casa 5, como dije antes, corresponde a Leo. Leo es un fuego fijo. Tauro es tierra fijo. ¿Sí? Entonces, eh, cuando combinamos eso, eso después eh, Liliana a lo mejor se atreve Liliana Tietz, digo, me mandó un trabajo muy bueno para que, eh, que le dice que si quería exponerlo por su cuenta, eh, a lo mejor se anima y nos lo expone, eh, que tiene que ver con esto, con los elementos también. Entonces, eh, ahí, ¿sí? esta luna lo que va a hacer es que eh, sean muy afectuosos, como dice acá, pero que aparte sean muy románticos, sean muy estables, o sea, siempre con la misma persona. Es eh, esos matrimonios que uno ve que tienen muchos años y que siguen tan enamorados como el primer día y salen a cenar y el marido le lleva una flor a la esposa, ¿sí? Eh, es nada, es el amante estable es siempre fuimos amantes sí eh, sí son como dice acá muy posesivos o posesivas entonces guarda también exigen de la pareja o sea yo te doy todo pero vos también comportate sí o sea estamos para siempre para siempre estás presa o preso eh, y son muy fieles. Una de las cosas que, eh, que ocurre acá es el, el hijo o hija celoso de la mamá. O sea, la ve a la mamá como eh, tan, eh, tan deseable para los demás que... No, para, mi mamá no es un ser sexual, mi mamá no tiene cuerpo, mi mamá eh, es mi mamá, ¿sí? Es de esos hijos o hijas que, eh, no sé, la madre es viuda o separada y que no quieren que se vuelvan a, a juntar con nadie, que no, no, no, no, no, no para, ¿sí? O sea, eh, bien. Eso, luna en Tauro, en casa 5. Luna en Géminis, en casa 5. Dice que la luna en Géminis es inteligente, lógica, curiosa y analizan los sentimientos. Esta luna es una luna que vibra muy mal en casa 5. Porque casa 5 es todo lo contrario a esto. Casa 5 es lo romántico, es no lo pienso, lo siento, ¿sí? Entonces esta luna en Géminis, tan de, de la cabeza, tan de sentir con, con el cerebro en vez de sentir con el corazón, ¿sí? No vibra bien. Estas lunas tienden, una luna en Géminis en casa 5, tienden a siempre estar buscando... Eh, métodos científicos para sacar el niño interior. O sea, esta luna es una luna que eh, podría vibrar muy bien con eh, un psicólogo, con un psiquiatra, ¿sí? Eh, esta luna también lo que produce es que eh, a, la, a la madre la sientan como muy exigente. sí Sobre todo en temas que ellos quieren ser, esta luna acuérdense es aire, ¿Sí? y es el aire de Géminis, que es mutable, o sea... Es volátil. Bien. Vamos para la luna en cáncer. Luna en cáncer en casa 5. Dice que son sensibles, emotivas, <coughs> receptivas y muy eh, susceptibles. Sí, esas son las palabras claves. Bueno. La luna en, en cáncer siempre vibra fuerte, vibra alto. ¿Por qué? Porque está en su domicilio. Es su lugar en el mundo. Entonces, una luna en cáncer es... Eh, eh, es súper susceptible, siente mucho todo lo que le pasa. Eh, cuando está en casa 5. Eh, hace que se pegue de tal manera a sus hijos. ¿Por qué? Porque la casa 5, ven que ahí, yo estoy, dejé el, de alguna manera el romance de lado. Dejé los, el tema de los amantes. ¿Por qué? Porque el cáncer es la madre, es la nutriente. Entonces, una luna en cáncer suele sucederle, si está en casa 5, que postergan todos, eh, su mayor felicidad de ser madres, ¿sí? Son estas eh, mujeres o varones que, que lo que quieren es ser madre o padre, ¿sí? O sea, es lo más importante en su vida. Eh, y muchas veces lo que sucede es que terminan eh, haciendo que sus parejas eh, sean sus hijos. Y entonces se termina el deseo sexual, el deseo carnal, ¿sí? la cuestión de piel. Son sí, muy cariñosas... sí muy, muy cariñosas, y cómo ven a la madre, bueno, como que, como una gran madre, como una madre que eh, se esforzó siempre por darles lo mejor, por darle lo más, como que una madre muy trabajadora, eh, muy afectuosa, eh, sí, porque está en la casa del romance, de la creatividad, si ¿sí? Una madre creativa. Así ven ellos a la madre. Luna en Leo, en casa 5. Teatrales, alegres, generosos, cálidos, nobles, de gran corazón y orgullosos. Esta luna en, en León, en casa 5, vibra muy especial. ¿Por qué? Porque está como en su propia casa. ¿Sí? Eh, casa 5 corresponde a Leo. Y, eh, entonces, y Leo es el quinto signo. Eh, entonces, estas lunas van a ser completamente histriónicas. Estas lunas nacieron para... Eh, nada, para jugar eh, en la vida, para eh, que el niño interior siempre esté a flor de piel, para que siempre estén alegres, para que siempre estén divirtiéndose, para que siempre estén haciendo una obra de teatro. Eh, son estas lunas que eh, yo conozco a alguien, no voy a decir a quién, por supuesto, que un día... Le dice a la madre, me llevas hasta la casa de mi novio. Y entonces le dice la madre, no, no, no tengo ganas de sacar el auto. Y entonces se puso a llorar re contra mal y estaba terrible. Y dice, ay, bueno, dale, vamos. Y se le acabó el llanto, inmediatamente. <ríe> ¿Sí? O sea, eso es una luna en Leo en Casa 5. Son teatrales. Y no digo que en ese momento no lo sintieran. En ese momento lo estaba sintiendo ella, ¿sí? O sea, nada. Pero listo, ya pasó. Ya pasó la obrita de teatro. Eh, es, son muy generosos, son muy cálidos, muy nobles. Eh, y, y son grandes amantes. O sea luna en casa 5 con leo son grandes amantes siempre van a estar no solo haciendo cosas para ellos sentirse bien sino para que el otro también se sienta muy bien como ven a la madre eh, bueno como un par con quien jugar divertirse pasarla bien o sea no, no le tienen ese Respeto de es mi mamá. Tampoco es que le faltan el respeto, ¿eh? Porque eh, suelen tener una relación muy bonita con eh, la madre. Luna en Virgo en casa 5. Bueno, si hay un, un lugar donde va a vibrar mal la luna en casa 5 es en Virgo, ¿sí? Tal vez en el otro que va a vibrar mal es en Capricornio. Sí. La luna en Virgo dice que son prudentes, reacias, críticas, analíticas, serviciales y detallistas. El, el tema es, antes explicaba Lola que decía que el, el niño de luna en Virgo es el, el niño que parece grande, ¿sí? que parece adulto. O que le gusta relacionarse desde un lugar de como si fuera adulto. Eh, bueno, esto no tiene nada que ver con el jugar con la creatividad en casa 5. Eh, entonces, ahí, o sea, la persona va a tratar de resolver a su niño interior desde un lugar... Eh, medio parecido por algo los rige el mismo planeta que Géminis ¿sí? eh, va a tratar de resolver al niño interior desde un lugar más del detalle ¿sí? lo que sí vibra muy bien es que van a ser muy serviciales el problema acá es que Van a pensar en darle a, a su pareja el, eh, eh, lo mejor, pero no siempre eso mejor es lo mejor para ellos, ¿sí? Entonces, eh, son capaces de postergarse en pro de. El, del romance o de su pareja o del amante o de los hijos como ven a la madre como una madre trabajadora una madre que los acompañó una madre detallista una eh, una madre sobreprotectora ¿vamos bien? ¿alguien está en desacuerdo con lo que digo? ¿Así no le doy diploma? Ah, bien, bien. Abrí el micrófono igual si quieres decir algo. Nos pusiste tan nervioso con eso si alguien quiere decir algo que no, no, me quedé paralizado. Nada, va muy bien. Muchas veces tenemos dicho, tenés un magnetismo, digamos, para decir las cosas que uno queda asolado. Así que, sí, no es que, que te esté alabando ni nada, sino... Es la verdad, o sea, si tuviera que criticar algo también lo, lo, lo criticaría, pero eh, lo decís tan tan claras las cosas que, ya te dije la otra vez, uno no tiene preguntas para hacerte. No, me gustaría que, que, que, que aprendieran a pensarlo de esta manera, o sea, que aprendieran a, a verlo de esta manera. Ahí Tony había abierto el micrófono, no sé si era para decirnos que iba ganando el Real Madrid o el Barcelona. No, ninguno de los dos, porque el ¡Oh! Atlético y la Real Sociedad ah. el Atlético de Bilbao y ah. el Vasca bueno, pero muy bien, ¿eh? estaba atento a tu disertación y sobre todo lo conciso porque esa clave de utilizar palabras eh, referentes, pues es, es fundamental la verdad que he aprendido mucho con tu exposición y, y, lo, y ustedes lo tienen porque están en la cajita de descripción de uno de los videos, yo lo saqué de ahí esto que tengo anotado acá, que ven, es una hojita y un poquito, ¿sí? eh, Esto que tengo anotado acá, yo lo copié de una caja de descripción de mis videos, o sea, de, de la lista de reproducción que ya tiene 37 videos subidos, que se llama Aprender Astrología Fácilmente. O sea, no les estoy pidiendo nada que yo no les haya dado, ¿Sí? Si además ustedes quieren agregarle algo, bienvenido sea, por supuesto, todo lo que le puedan agregar a eso, pero me gustaría que aprendieran eso, a pensarlo. A ver qué nos dicen en YouTube. Marcelo, estoy en el trabajo, entro y salgo, cuando A ratos, dice Jordi. Lilithiet Lili dice, yo si luna en Libra soñaba con bailar. Ahora ya vamos a llegar a la luna en Libra, y la tengo en cinco. Eh, María del Carmen, de España, me tengo que marchar, mañana lo termino de ver, gracias a todos, saludos de España. Sí, para España es retarde ya, ¿no? Eh, Moni dice, es la percepción que uno tiene, sí, porque esa misma madre tiene varios hijos, cada uno de ellos según su luna. La, ver, eh, la ve de una manera Sí, exactamente Moni Así es eh, Raiza dice vamos oh, Muy bien Dani, muy buenas las palabras clara, claves <ríe> Quiso poner y puso clares Bueno Seguimos entonces Igual tuviste más audiencia vos que yo Lola eh? Porque me quedan 11 Nada más en el chat Vos tuviste 14 Así que muy bien Lola Abrí el micrófono si quieres hablar. Está cerrado. Calla, que no le daba yo bien al asunto. Te decía que es que aquí en España son ya casi las 12 menos, 10. Claro. Es normal. Sí, es sí, normal. Sí. sí, después en la ah, semana sí. vamos a... Eh, les recuerdo que el chat de Telegram que hacemos, el chat de voz de Telegram que hacemos siempre, lo vamos a, a hacer una hora antes, desde, este, siete, el, desde este lunes, a las 5 de la tarde de Argentina. 17 horas de Argentina que serían las eh, 22 de España. Eh, sí. sí. Y... Ahí en la semana lo vamos a charlar, sobre todo con los que más se conectan. porque Yo tenía ganas de eh, dejar las clases, cuando volvamos a las clases normales de una hora por YouTube, las prácticas, eh, dejarlas a las 5 de la tarde, para que no les quede tan tarde a ustedes en España. Aunque ahora empieza el verano allá, así que se, se pueden sí, ir a dormir más pero... tarde. Un, no, no, porque por la mañana te tienes que ir a trabajar a la misma hora. No puede ser. Eso te pasa ah, por no. trabajar. <ríe> bueno, seguimos. Entonces. A mí me matas, pues yo salgo a las 6 de la tarde. ¿eh? Pero bueno, está bien. La mayoría manda. ¿eh? Bueno, no, pero en vez de a las 10, eh, los sábados, eh, digo. Eh, bueno, ¿No, te, ¿En la semana? En la semana ya lo habíamos bajado a las 5. Quedamos. A las 5, a partir del lunes. Por eso, pero yo sigo a las 6, no. por eso a mí me, no hay... me mata pero bueno, está bien. No eh, y yo lo que decía era los sábados, bajarlo a las 5. Lo podemos bajar a las 6 los sábados, bueno, después vemos. En la semana arreglamos Seguimos. Lunes. Un momento, que a mí los sábados me da igual, ¿eh? que sea más tarde, porque el domingo no se trabaja. Claro. Pero los diarios sí, lo agradezco que sea a las 10. Bien. Ala, te dejo. <risa> Bueno. Luna en Libra, entonces, en casa 5. La Luna en Libra dice que son indecisas, imparciales, objetivas, sociables, consideradas y de sentimientos delicados. Bien, esta luna en Libra, en Casa 5, a mí me encantaría tener un amante eh, con luna en Libra, por ejemplo, ¿sí? Porque es una persona hipersensible, que es detallista, que se fija eh, en llevarte un regalo, en, en que estés bien, ¿sí? Eh, lo que es muy difícil encontrar un amante, o sea, que una luna en Libra sea amante y no que sea pareja, ¿por qué? Porque les cuesta mucho decidirse por esa indecisión, por ese miedo, por ese temor, ¿sí? Eh, a la hora de jugar, de divertirse, es, esta, esta luna en Libra le gusta sacar su niño interior para divertirse, para pasarla bien, eh, en sociedad, en grupo. Eh, a lo mejor en, en las cuatro, entre las cuatro paredes de su casa eh, no es una persona tan divertida como cuando está con alguien más, cuando está en grupo. Eh, ¿Cómo ven a la madre? Bueno, eh, tienden a idealizarla, la ven como una persona muy estética, eh, porque Libra representa, es el signo de la estética, y entonces cómo la ven, cómo la sienten a la madre, como una madre más estética que ética, o sea, eh, esas madres que te exigen que siempre estés arreglado, que siempre eh, lleves el pantalón planchado, la camisita bien abrochada y esas cosas. Bueno, luna en escorpio en casa 5. A ver, ¿quién está hablando? ¿Alguien habló? O me escuché a mí mismo, no sé. Bueno. <ríe> eh, luna en casa 5 en Escorpio. Es, dice que la luna en Escorpio son intensos, profundos, controladores, intuitivos, leales, rencorosos. ¿Sí? Eh, entonces, en casa 5 La casa de la creatividad La casa de los amantes La casa de, eh, de los hijos como, como padres Esta luna es una luna que exige mucho, que espera mucho de sus hijos. Como hijo es eh, una, eh, una luna que, que le cuesta mucho adaptarse a hacerle caso al padre, a la madre, ¿sí? Esta luna suele ver a la madre como manipuladora, como que le quiere hacer, hacer las cosas de prepo, como que busca, que le... Eh, como que le corta la diversión al estar en casa 5. Es como que la madre es el límite a la diversión, a poder sacar su niño interior y divertirse y pasarla bien. Es como que lo vuelve a la realidad. Así ve a la madre. Eh, como amantes, excelentes amantes. Eh, les recuerdo que es la casa de la sexualidad. Eh, y a la hora de sacar al niño interior, eh, no, no suelen pasarla tan bien, sí, porque eh, son demasiado controladores, también es la luna de los celos, entonces en esa casa de, de los amantes no vibra demasiado bien, Luna en Sagitario, Sagitario, la luna acá en Sagitario, si estuviera en casa 5, dice que son independientes, libres, alegres, entusiastas, optimistas y espontáneos. Eh, esta es... Esta es Casa de fuego en signo de fuego. Entonces esta luna, así como en Aries, como en Leo, como en Sagitario, vibra muy bien. Está como compatible la casa con el signo. Eh... Ahora bien, son gente muy divertida, son gente muy optimista, son gente con esa luna en Sagitario que lideran, eh, sobre todo en la diversión, o sea, es el típico, eh, con Luna en Casa 5, el típico o la típica de contar chistes, de bromas, de, de hacer bromas, de divertirse, de divertirse en grupo, es, es con todo el respeto del mundo, el payaso o la payasa del grupo. Sí, es eh, la que le pone eh, eh, sal a la fiesta. Eh, <coughs> lo único que, bueno, son muy libres y, y a la hora de, de amar a alguien o, o, o de ser amante de alguien... Eh, suelen enamorarse de mucha gente, <risa> y, y no como Aries en distintas ocasiones, sino todas en el mismo momento. Eh, entonces, como amante en realidad es un desastre. Eh, y, eh, con los hijos... Eh, es una educación distinta, es una educación libre, o eh, pues, sea, trata de educar a los hijos dentro de eh, sus propias filosofías, como que le da mucho, mucha lección. Eh, y, y con respecto a cómo ven a la madre, eh, la sienten no ausente sino alejada ¿Sí? es como que nunca sienten que la madre comparte su propia filosofía bien Luna en Capricornio en Casa 5 como está acá en el cuadrito está justito Luna en Casa 5 en Capricornio o sea, hoy que estamos dando la clase está pasando exactamente esto eh, la luna en Capricornio son equilibradas responsables, prácticas, cautelosas frías y ambiciosas o sea, en casa 5 peor, no podría vibrar eh, No, son el típico amargado de la fiesta. Es el que no le gustan las reuniones, no quiere fiestas, no, uno le hace una fiesta sorpresa y se enojan y son capaces de encerrarse en la pieza y no salir. Eh, y, eh, esa, esa luna en Capricornio necesita de muchas estructuras. Estructuras que no las tiene la casa 5. La casa 5 es todo lo contrario a la estructura. O sea, la casa 5 es la desestructuración. Es sacar al niño interior y que juegue. Es la casa de los amantes. Eh, sí, es la casa de la creatividad. Para tener creatividad, uno necesita romper estructuras. Porque las estructuras lo que hace es que uno copia. Entonces, sienten. Eh, de esa manera, sienten amargamente, digamos. Ahora bien, ¿cómo ven a la madre eh, estas lunas en Capricornios? Como muy protectoras, ¿sí? eh, Sienten que si con alguien pueden llegar a pasarla bien, es con su mamá, ¿sí? Eh, la sienten, eh, sienten que la madre les pone las estructuras que ellos o ellas necesitan. ¿Sí? Luna en Acuario en Casa 5. Ay, Dios, Dios. Hablar de Luna en Acuario en Casa 5 es hablar de <ríe> esas personas. Me gustaría saber si alguno tiene... Luna en Acuario en Casa 5. Eh... <ríe> Ahí Jordi pregunta: ¿de qué me suena eso que tenga siempre el pantalón planchadito? <ríe> Él es Luna en Libra. Eh... Luna en Acuario: altruistas, sensibles, independientes, desapegados e imprevisibles. Yo digo que. Una luna en Casa 5 en Acuario, es la luna de, de un gran artista plástico. Pero aparte de, de un artista plástico, ¿podrías, eh, Tony, cerrar el micrófono un segundito? Que se mete... Ah, ahí está. Gracias. Eh, eh, yo digo que... Es de esos artistas plásticos eh, que, que te tiran pinceladas nada más y, y que, eh, no, yo no entiendo mucho de arte, pero creo que se llama arte abstracto o algo por el estilo, que, eh, que nunca te va a hacer un paisaje nunca te va a hacer una montaña, un campo, ¿sí? sino que le va a dar las formas que él quiera y, y realmente va a llegar, porque además es una luna que siente, que puede llegar a sentir, eh, tiene un gran poder de empatía en lo social, puede llegar a sentir como siente el otro. Y en, y en esta casa 5, a él o a ella, le divierte sentir lo que siente el otro y plasmarlo. ¿Sí? Ahí está la base de su creatividad. ¿Cómo siente a su mamá? Eh, ausente. Es, eh, es sentir que la mamá no es la mamá. ¿Sí? Eh, puede llegar a tener como en el caso de Tauro un gran complejo de Edipo también ¿Sí? eh, porque no es que no la quiere a la mamá sino que no la siente mamá la puede llegar a sentir otra cosa la puede llegar a sentir amiga la puede llegar a sentir eh, la hija o ¿sí? eh, eh, o que tiene se siente con demasiada responsabilidad sobre la madre aunque la madre sea joven y el chico chico o la chica chica no importa sí eh, y son imprevisibles entonces eh, como amantes eh, son del tipo de amantes que eh, eh, tú, pasaron una noche espléndida con vos y, y a la mañana se despierten y te dicen, ¿vos cómo te llamabas? Eh, sí, porque son completamente imprevisibles. Y para finalizar, Luna en Pisces, en Casa 5, si la luna estuviera en Pisces, serían sensibles, influenciables, soñadoras, compasivas, ingenuas, románticas, sentimentales y poco realistas. Es la luna ideal para la casa 5. ¿Sí? Es la luna que logra sacar al niño interior y que eh, logra tener su propio mundo. ¿Sí? es el de los amigos imaginarios, eh, aunque sea grande, eh, es eh, la persona que eh, puede llegar a divertirse, a pasarla bien, divertirse, sentirse bien, eh, teniendo una charla con la, eh, las plantas, o con su mascota. Acuérdense que en la casa 5 también están eh, las mascotas, ¿no? De la, las domesticadas. Eh, entonces, eh, pueden llegar a estar todo un día conversando con la mascota y, y sentirse, pero plenos. Eh, son soñadores por excelencia. Eh, yo digo que esa gente que a la noche se acuesta a dormir y sueña eh, y que te cuentan al otro día con lujo de detalles, el sueño, eh, como si lo estuvieran reviviendo, bueno, son ese tipo de personas. Eh, ¿Cómo ven a la madre como una gran aliada? como son muy apegados a la madre y, eh, y, y sienten que la madre les incentiva eh, lo que ellos quieren lograr. Bueno, preguntas que me quieran hacer. abran los micrófonos, los que quieran hablar, voy a leer, a leer un poquito los chats acá en el... Eh, a ver... Eh, en el... ¿Cómo se llama esto? En el Zoom. Hola Marcelo y Liliana, ¿cómo están? Eh, me sirve mucho la clase de hoy para la carta que estoy analizando de mi familiar, dice piedad. Gracias Marcelo, te agradezco y a todos en el grupo hola Lola, buenas tardes a todos, dice Daniel, Daniel dice muy bien, Lola te felicito, piedad compañeros, podrían luego por favor poner los pdf en el grupo, eh, sí, sí, ya lo van a ir subiendo, Lola felicitaciones, lo, lo hace súper bien, dice piedad Jessy, Lola increíble, Jessy gracias Lola, Daniel, muy bien, Lola, Mildre, sí, clarísimo, Jessy, sí, se entiende, Trirene, excelente, 100 puntos, me encanta cómo habla Lola, su estilo es genial, bravo. <coughs> Daniel dice, me encanta cómo habla Lola, su estilo es genial, bravo. Daniel dice, adelante, profe, te escuchamos, Trirene, entonces yo quiero una persona con Luna en Tauro, en casa 5, eternamente estable en el amor y se ríe. Quiere decir que no es lo que quiere, porque si se ríe, dice Freud, detrás del chiste hay algo oculto. Así que tenés lo que querés. Y Piedra hace lo mismo, se ríe, dice yo también. Ah, tenemos que ver qué hay oculto detrás de la risa. Un osito cariñoso, dice Tirene. <ríe> Mildred pone un gatito. Jessy dice, mi luna en cáncer, en casa 5, excelente. Jessy dice, genial, Mildred se ríe, piedad muy claro, Marcelo y conciso sobre todo. Mildred dice, fabuloso, lo de las palabras claves. Daniel, muy claro con las palabras claves. Yo tengo a luna en Géminis, pero en casa 9. Será por eso que no vi a mi mamá así. Ahora Daniel te va a decir... Porque a Daniel le toca hacer la casa nueve en todos los signos. Eh, demasiado exigente, inteligente, sí, sabia, sí, curiosa, sí. A las cuatro es complicado, los miércoles la, eh, la cambia, ¿no? Bueno, vamos a ver, Irene, ¿qué hacemos? Entonces, maestro, le va a echar la culpa a la luna de sus infidelidades, es su naturaleza. Eh, no sé a qué te referís, no lo sé... Eh, eh, yo todavía mi luna todavía no la hizo nadie porque yo tengo luna en me toca el sábado que viene en escorpio en casa 3 cuando Muy habló cruel, de la luna en sagitario que dijo que le gustaban muchas al mismo tiempo sí pero yo muchos, al yo mismo soy tiempo. luna yo soy luna en escorpio yo no soy luna en Sagitario Soy luna en Escorpio En Casa 3 Así que bueno. No, no, cuando habló de la luna en ese momento pues Que era una persona que Le gustaba mucha gente Sí, sí <ríe> Exacto. De cualquier Bien. forma Sagitario no, son los Sí Es terrible Terrible Sagitario, sí. yo no se lo aconsejo a nadie ¿Qué que les puede pasar ¿Qué hacemos nosotros, Marce? Los dos somos de Sagitario. ¿Eh? Nosotros los dos somos de Sagitario, eh, pero yo tengo Luna en Libra, así que esa fe no soy de, de esos muchachos que decís vos. Claro, no, sos un poquito mejor. Gracias. <risa> eh, sagitario, yo siempre digo lo mismo: que <coughs> nada, eh, nosotros queremos ser fieles, de verdad. Eh, el tema es que Júpiter es tan expansivo no, si él no pudo ser fiel y él era un dios entonces no sé, no es nuestra culpa nosotros no, no pedimos obliga. nacer con el sol en Sagitario ¿qué se le va a hacer? ve no, eh, que le está echando es, la, es, la... la culpa a los planetas <risa> <risa> <risa> <risa> es culpa de los planetas no nuestra <risa> bueno eh... Mi luna es igual a la tuya, Marcelo, en la misma casa, dice Raiza. Bueno, vamos a ver qué nos depara eh, la próxima clase el sábado que viene, que tenemos eh, la serie Casa 3, eh, me perdí, <ríe> eh, Casa 3, eh, Casa 7 y Casa 11. Eh, sería el próximo sábado eh, o sea las casas de aire bien